Hola, espero tengan un muy lindo día y una buena semana. Hemos recibido muchos mails a Menofis por un mundo mejor, eh, de personas que les nació eh, el querer ayudar a otras personas enfermas con el aparato del Zapper. con el dispositivo de Zapper, y eso nos pone muy contentos porque quiere decir que el mundo ya se empezó a transformar eh, y que nació de corazón dar esperanza a personas y niños que están en una situación difícil y con esto que es nuevo y para muchas personas desconocido eh, gracias por la confianza. El zapper ha evolucionado a cada vez más pequeño. El zapper ha evolucionado cada vez más pequeño para que lo podamos mandar en un sobre directamente y te pueda llegar quizás por un medio más barato más económico más rápido y sin problemas nosotros lo estábamos mandando por encomienda certificada con baterías y bueno la cosa es que en el correo se nos presentaron ciertos inconvenientes para mandarlo y de alguna manera tuvimos que, que pensar que de hacer algo, algo como para que no tengas ningún problema en recibir tu Zapper de la manera correcta. Así que bueno, y de paso para, para que lo puedas hacer en tu casa. La idea es que creamos un proyecto que se llama Proyecto Fundación Amen Office, donde, bueno, ahora en este video vas a ver cómo se arma este dispositivo tan pequeñito que no necesita plaqueta, y que de alguna manera al ser más barato y más rápido y más pequeño lo puedas hasta regalar así que bueno eh, vamos ahí a ver el vídeo de cómo se hace y bueno eso y unas palabras más Entonces tenemos esto por acá, yo te muestro esto y tenemos el jack, donde acá le he soldado la pata positiva del capacitor, ahora yo lo doy vuelta y que vemos en este mejunje, vamos a darle un zoom para ver qué fue lo que pasó. Tenemos dos puentes, acá tenemos pata 1, vamos a empezar por acá, pata 1, a pata 6, un puente, pata 3, a pata 5, otro puente, estos dos son los dos cables negros. Luego, de pata 2 a pata 4, el capacitor de 100 nanofaradios. Luego, de pata 4 a pata 5, una resistencia de 100K. De pata 5 a pata 6, la resistencia de 150K. De pata 6 a pata 2, la de 2 Megón 4. Luego en pata 8 le soldamos el cable del positivo de las baterías. Y en pata 4 le soldamos el cable del negativo de las baterías. Ahí quedaría el primer módulo. Ah, luego de pata 7, cable verde a los dos Cener que vamos a agarrarlos desde acá, en el potenciómetro, esto se lo vamos a pegar al potenciómetro, bien, El potenciómetro se le pegan las dos luces, que están en paralelo pero en polaridades opuestas, se le pega con goma y dos cablecitos. Luego, en la parte de atrás, con goma, le vamos a pegar el otro módulo. Y ahí vamos con la parte de abajo. Muy bien. Y dejamos enfriar y secar. Bueno, ahí nos quedaría esto. Por un lado así, por el otro así, por el lado de arriba nos quedaría así, y del otro costado así, parte de abajo. Lo que vamos a hacer ahora es soldar los zener a la pata del medio del potenciómetro. Una vez que soldamos los zener a la pata del medio del potenciómetro vamos a agarrar uno de los cables de las luces y se lo vamos a poner al negativo del capacitor y lo vamos a soldar ahí. Una vez que ya soldamos una punta del cable de las luces al capacitor a la parte negativa está la otra punta de las luces que la vamos a soldar en el otro extremo de los zener que quedó o sea acá una vez que hemos soldado el cable de las luces a los zener el cable, del otro extremo de las luces al capacitor, nos quedaría conectar la patita del de jack, este que está acá, que va a pata 1 del integrado que está acá abajo. Pata 1 es pata 6 también. Así que podemos ponerlo directamente. A ver, vamos a señalar con algo. Acá. Tenemos pata 1, pata 2, pata 3, pata 4, pata 5, pata 5 y pata 6. Si vemos, pata 6 sale por acá. Así que corremos esto un poquito y ya podemos soldarlo acá. Bueno. Una vez que hayamos soldado el cablecito de la pata del jack a la resistencia de 150k, o sea, a pata 6, ahí está. Ya lo podemos enchufar y comprobar a ver si esto anda o no anda. ¿Te cierro este huevo? Bueno. enchufamos por acá y comprobamos que el Zapper funciona perfectamente las baterías estas están un poco gastadas pero funciona así que bueno quedaría un dispositivo pequeñito listo para mandar en un sobre por correo ahora faltaría con la pistola de goma ponerle la goma para que le, esconder los cables y las patitas y esas cosas y que quede como una bola ¿Mm? las patas del potenciómetro eso, no dejar ningún contacto eléctrico y esto ya se puede mandar por correo tranquilamente para cualquier persona. Mi amor, ¿Por qué no le pones unas baterías que funcionen bien para limpiar la luces y está brillando así? Si sí, tienes un montón de baterías. ¿Esa muestra? Eh... Es que se ve más atrayente que las luces brillan. Sí, estaba medio pobre eso, ¿no? Sí. Acá mira mi amor. Bueno, acá lo tenemos, este es el nuevo proyecto de Fundación Amenofis para que todas las personas del mundo puedan tener un Zapper. Eh, bueno, lo que yo te quiero pedir es que puedas comprar los componentes y que empieces a trabajar. Si necesitas ayuda Fundación Amenofis te la va a dar, si necesitas un poco de plata te, te la va a mandar para que puedas comprar los componentes y puedas hacerle checar este aparatito a chicos con cáncer, a gente que no puede levantarse de su cama, y que de una vez por todas podamos vencer al flagelo de la enfermedad que hoy por hoy el mundo está enfrentando y que no tiene ningún sostén. Más que esto nuevo que está llegando, que solo va a avanzar de la mano de corazones como el tuyo. Así que bueno, quiero dejar esta inquietud en tus manos. Quiero que puedas reflexionar. Si... Quiero que sepas que sos capaz de hacerlo, que no es nada difícil. Que vas a tener todo el apoyo. Que en Facebook voy a vamos a estar abriendo un grupo con Daniela. Para poder estar haciendo de apoyo para las personas que quieran armarlo. Y que se encuentren con algún problema. Así que bueno, quiero que... ...que puedas reflexionar acerca de esto... ...que podemos cambiar este mundo de una vez por todas... ...y que Fundación Amenofis va a estar en tu casa... ...y que vas a ser vos... ...así que para todos los que... <coughs> ...quieran ser parte... ...bueno, ya están involucrados... ...que también de esta manera... ...nadie puede... ...tirar abajo una fundación... ...porque si yo estuviera haciendo todo este trabajo... ...sería muy fácil terminar con todo esto... ...pero... ...a, la... a través de este video... Simplemente vamos a hacer que Fundación Amenofis sea invencible e indestructible. Y que realmente pueda cumplir con el objetivo de llevar una sanidad a todas las personas del mundo. ¿Qué pasa, conejo? Estoy filmando un video. A ver, a ver. Justo ahora se te ocurre salir por la ventana. Bueno, nuestro objetivo es ese. ...que puedas ser parte de Fundación Amen Office... Que, ...que puedas trabajar desde tu casa... ...y que seamos miles de personas trabajando en esto... ...si los querés vender, los vendés... ...si los querés regalar, los regalás... ...como te dije, si necesitas unos pesos para comprar los componentes... ...te vamos a mandar... ...a la vez, eh, bueno, también a las personas con corazón... ...y que no puedan hacer esto, pero que cuenten con el dinero... ...lo pueden mandar como una donación para que esto pueda continuar... En la cabecera del video yo te voy a dejar todos los datos para que puedas colaborar con Fundación Amenofis y que esto se expanda por todo el mundo y que de una vez por todas ganemos y no perdamos de esta manera. Así que bueno, eh, no sé qué más decirte. Eh, bueno, nada, que gracias. Gracias por, por el apoyo de todo este tiempo y gracias por confiar en este proyecto, gracias por ser parte y que bueno, esto se me ocurrió porque realmente mucha gente interesada eh, quiere viajar y yo ahora no, no, no, ¿viste? estoy en esta casa, tengo afasia, estoy con Daniela y no podemos atender gente, realmente se nos complica todo esto. Y se me ocurrió como una manera de que pueda ser parte de Fundación Amenofia si estés en Colombia, si estés en México, estés donde estés, podés trabajar con nosotros codo a codo y estar conectados a través de las redes y que podamos hacerle un bien a la humanidad. Así que bueno, querida amiga, querido amigo, te reagradezco por todo este tiempo de, de, de apoyo y bueno, que voy a seguir brindándote con toda la información, que vienen videos nuevos, información nueva, eh, técnicas de curación nuevas, y bueno, eso, que no pierdas la esperanza y que estamos juntos en esto. Gracias. Nos vemos, te mando un reabrazo. Chao.